Y me gusta jugar a la fruta, mi comida favorita era la hamburguesa ¿Cómo te llamas vos? ¿Sapo? ¡Hola, Sapo! Me gustan mucho, mucho tus ojos. ¿Qué onda, eh, ¿Cómo andamos? Bien. Yeah. ¿Vos eh, cómo te llamas, amigo? ¿No te conocías? Sí, no te conozco. Mónica, bonita, li... el hombre. Mónica, ¿cómo te pinta que te saludemos? ¿Con un beso, con un abrazo o de lejos? De lejos, porque de no te dejo a mí. Mi... ¡Eh! <ríe> ¿Qué te gusta hacer? Tener chiquitos. Tener chiquitos. ¿Y tener algunos? ¿Cuántos? Uno solo. Uno solo. ¿Y cómo se llama ese hijito? Tío mora, ¿Y cuántos años tiene? Sí, voy pero... a ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta, hay 8 los 5 Amiga, ¿cómo es tu nombre? Uh, eh. Agostina Eh, tremendo nombre, hago, 8 los 5 Esta, ¿Qué andan haciendo? No, vinieron a dar una vuelta ¿Vinieron a dar una vuelta? ¿Dónde estamos? ¿La plaza? Sí, ¿Qué les gusta jugar? ¿Quieres jugar a algo? Sí, juegan los pilotos. ¡Wow! Sí, que sea un partidito. Ah, sí. ah, ah, ah, no se de desmayó un niño. Sí, sí, sí, sí. Ayuda, está desmayado. a no, la ambulancia, ambulancia, ambulancia. Ahí, Ay, para ambulancia mí, que sí, para permiso, permiso, permiso, permiso. Hola. Hola, doctor. ¿Cómo se llama usted? Sargento. Sargento. ¿Este? ¿Y qué hace usted acá en el distanciamiento? Aquí, ¿no? Y esta gente que ha venido acá, ¿por qué vino? ¡Ay, qué! ¡Abre, abre ya! A usted qué le duele? Nada. ¿Y a usted qué le duele? La mano. ¿Qué te duele ahí? A mí me la hermano. La mano. ¿Y a mí me vas a dar algo para tomar? No, no porque vos no estás enfermo. Um, está muy bien. Estoy, me siento sana. ¿Y por qué vine entonces al dispensario? Para ver, para ver a quién. A mi sobrino. A mis sobrinos, los vine acompañando. ¿Y a usted, señor, qué le pasa? Vino el doctor también. Doctor, ¿usted lo podrá atender? Sí, hay, otro chico? Chico. Sí. hay muchos chicos en el Instagram. Se va, ¿ya lo curó? Sí. Bueno, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, Hola, hola, hola. Hola, señor micrófono preguntón. Yo le llamo mariposa Camila. Y tengo un amigo humano que me ha hecho. Tengo estas alas tan bonitas. ¿Y el resto cómo se llama? Yo soy Tom. Hola, Tom. Y los otros que están por allá, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman aquellos títeres que veo por allá?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 A ver, ¿Sí? la escuela. ¡Se ¡Uh! cabó! ¡Se cagó ¿Qué hay que hacer cuando alguien se la escuela? Bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Y qué se sí, la escuela? ¿A qué les gusta jugar en este barrio? ¡A la ¿A las brujas? Sí. No, a las burbujas, no cabeza. Ah, burbujas, no brujas. Ah. A los cartones. A los sí, cartones. Mira. ¿Y qué se puede hacer con cartones? Qué se a la las títeres. A A títeres. Como nosotros, que sí, estamos hechos este ¿Usted de Ustedes cartón. Cumpleaños. ¡Mañana es el cumpleaños del tío! ¡Le cantemos feliz cumpleaños! Bueno. ¿Sí? ¡A! la una, ¡A! La... ¿Sí? ¡Tres, ¡Tres,